Si queremos potenciar el equipo de ondas escalares, podemos usar componentes electrónicos en vez de jarros de Leiden. Estos componentes electrónicos se componen de capacitores de poliéster, que en este caso son de 8,5 nanofaradios, creo cuando en realidad deberían ser de 22 nanofaradios por 1,6 kilovolts o 2000 voltios según lo que consigamos a continuación también vamos a usar resistencias de 10 megohm puestas en serie de A3 para lograr 30 megohm esto va a ser para drenar la energía que puedan acumular estos capacitores en el momento que nosotros apagamos el equipo estos capacitores se ponen de a dos en paralelo patita con patita y luego se le coloca la resistencia a estos dos entonces aquí irían dos aquí irían otros dos y aquí irían otros dos luego estos tres pares los vamos a poner en serie o sea van a ir pegaditos ahí y luego vamos a soldar esas patitas por acá le vamos a unir un cable y por aquí el otro cable vamos a proceder a soldar los cables como puedes ver aquí ya he colocado dos capacitores en paralelo vamos a proceder a soldar sus patitas ahora le colocaremos las tres resistencias sobre las patitas y pasaremos a soldarlas también Quedando de esta manera. Una vez que ya tenemos los tres módulos soldados. Los vamos a juntar un poco. Y le vamos a colocar a cada módulo. Un pedacito de alambre de cobre. Entre pata y pata. El cual lo vamos a apoyar ahí. Otro más. Lo vamos a apoyar aquí. Y vamos a pasar a soldarlos para que ya queden fijos. Muy bien <coughs> Ya tenemos Nuestro primer módulo Que representa a un jarro Leiden. Estas resistencias De 10 megohm Son por 5 W Recuerden bien, 5 W De potencia Lo que vamos a hacer ahora Es con dos cables Le vamos a soldar un cable en cada extremo Uno En este extremo y el otro en este extremo, justo donde está la unión de los capacitores. Luego, el módulo lo vamos a meter en, un, en una cajita de plástico, como la que te estoy mostrando, donde el módulo, al estar adentro, podremos llenarlo con aceite mineral de auto. Una vez que esto esté guardado adentro, lo vamos a tapar, a cerrar, y los dos cables asomarán por la tapa. Le vamos a hacer dos agujeritos a la tapa para que el módulo pueda estar encerrado en aceite mineral y de esta forma poder eh, hacer que la energía radiante no se nos escape. La energía radiante, digamos, eh, para potenciar el equipo, necesitamos que la energía radiante solo esté en la bobina Darsombal. Por lo tanto, hay que aislar flyback o placa ZBS o ambas cosas y el módulo de capacitores. Con respecto al Spark Gap, cuando nosotros usamos tornillos de hierro zincado o de hierro o algún material ferromagnético pasa que se oxidan mucho y terminan deteriorándose, para un buen Spark Gap conviene usar acero inoxidable o mejor de todo, lo mejor de todo es usar eh, electrodos de wolframio. son electrodos para soldar TIG que vienen con wolframio y una aleación de oro. De esta manera nosotros no nos vamos a tener que estar ocupando de limpiar los electrodos del Spark Gap. También usaremos un tupper para colocar la placa ZBS, de esta manera nosotros vamos a poder aislar el Flyback y la placa ZBS en aceite mineral de auto dentro de un recipiente de plástico. Este es un equipo que armé, pero que lo estoy desarmando porque utilicé Jarros Leiden y no me daba la suficiente chispa para la potencia que tiene este ZBS. Luego hice lo que acabamos de ver. Le coloqué esto y ahí recién me arrojó la potencia que yo esperaba. Ahora vamos a ir con pruebas eh, para poder... Aumentar la potencia mucho más. Si no tenés la oportunidad de poder comprar estos componentes. Y tenés la placa ZBS. Y no te queda otro remedio que usar jarros de Leiden, Pero no te va a entregar una chispa potente. Te va a entregar una chispa mínima. Lo que vas a hacer es colocarle en los puntos del Spark Gap. Un jarro de leyden o dos, en paralelo. Un extremo a una punta de la botella y el otro extremo al papel de aluminio. Podemos usar estos dos mismos, pero en este caso, bueno, este equipo yo lo voy a desarmar, voy a hacer un equipo más pequeño, más compacto y más potente. El corralito, que sería una gran bobina de Darson Ball, para poder estar adentro, es simplemente una estructura la cual yo la he realizado con sogas y los famosos hula hula que venden en los chinos la cual he bobinado con cable de un milímetro y medio pero que en realidad de cobre tiene un milímetro para esto conviene usar lo más grueso posible el cable de cobre cuanto más grueso sea este cable mucho mejor y mejores resultados vamos a obtener esta bobina va en paralelo con la bobina Darson Ball o mejor dicho podemos desconectar la bobina Darson Ball y conectar el corralito directamente a la salida de los capacitores paralelamente se le puede conectar también en paralelo el casco que es un colador de fideos el cual ha sido bobinado con el mismo cable 18 vueltas en sentido antihorario. La bobina del corralito también en sentido antihorario. Cuando nosotros hacemos bobinas en sentido antihorario, lo que hacemos es que la energía entre adentro del corralito en vez de que salga. Bobina horario, la energía va a querer salir. Bobina antihorario, la energía va a querer entrar. Estoy hablando de la energía subatómica. Estoy hablando de las partículas de aéter. Aquí podemos ver cómo se resuelve el tema para conectar la bobina, el corralito. Esta bobina vendría a ser el corralito. Y esta bobina vendría a ser el casco. Ambos en paralelo. Jarros de Leiden, Spark Up, flyback, núcleo bobinado. Y el transistor con la resistencia de 150 ohm. El transistor puede ser un IRF540, el cual se le coloca un disipador de aluminio para poder disipar su calor y que no se queme. Ahora el esquema del de banco de capacitores. Nosotros lo que hicimos recién fue colocar dos capacitores en paralelo junto con tres resistencias de 10 Mhom 10 Mhom y este capacitor es de 22 nanofaradios entonces acá irían otros dos y acá irían otros dos esto más que nada es cuando usamos una placa ZBS que nos arreboja una potencia tremenda y no funciona muy bien con los jarros de Leiden, tres resistencias y recién ahí nosotros vamos a poner la bobina Darsonval. de este lado iría exactamente lo mismo que hicimos acá, seis capacitores de 22 nanofaradios, puestos de esta manera, nos van a dar como resultado 14 ...coma nano nanofaradios. Bueno, hasta aquí llegó el video. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte en el canal, activar la campanita, darle like al video para que pueda llegarle a más personas. Y bueno, también fíjate en la cabecera de este video. Vas a encontrar dos grupos de WhatsApp a los cuales vas a poder ingresar al primero, si el primero está lleno, el segundo en los cuales te voy a estar guiando día tras día en la construcción de tu equipo de ondas escalares. Te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Chao.